intentar que mantenga el máximo de elementos eh, que ha tenido históricamente el Carnaval, la participación, la presencia de las comparsas, la cantidad de, de, de, bueno, de gente que siempre se i y por otra parte también facilitar el màxim posible a aquellas personas que quieran participar o puguin fer. Creo que es un éxito y también se da agradecer a todas las asociaciones, a las entidades de Viladecans el fet de que ho hagin pogut fer. Bé Tenían muchas ganas de retomar el carrer, partan aquí el tenim. ¡Feliz carnaval para todos! Y ahora, que ya está bé, que este año hacemos unas y una mica a mitges y l'any que ja, a tope, eh? Pero tú que... Tot y que si a medias, mireu, mireu, toda aquesta gent, ens em sembla que harán carnas estolta a tope. eso será impresionante. Entonces, avui, avui la liaremos con esta rueda porque nos pasaré pasaremos muy bien todos. el tenemos tantas ganas de surti. Tantas ganas de carnas estolta. aleluya y ahí son ya, y ya verás. Nosotros estamos todo el año esperando a que llegue el carnaval, lo que pasa es que siempre salimos con mucha más gente, pero este año pues ha venido así la cosa. Este año la abrirse la ciudadanía lo hemos visto un poco más alegre y divertido, más desenfadado y hemos decidido apuntarnos también. Para nosotros el carnaval es un momento del año en el cual pasártelo bien, disfrutar y demostrar a los ciudadanos que los jóvenes también se implican. El carnaval pues es pues muy divertido, muy apasionado y la verdad es que mucha diversión. Tras estos años tan duros de pandemia, ¿no? pues un poco de relax ¿no? y los niños sobre todo, ¿no? para que salgan a la calle y se puedan divertir. Eso, una noche así tomándonos algo y nosotros que somos un poquito fiesteros, pues dijimos... Vamos a apuntarnos, nos llevamos un calderito y vamos haciendo brujos por el camino. Abrir la rúa a toda la ciudadanía me parece lo que habría que hacer cada año. Somos el mar de la esperanza. El cáncer cuando lo pasa siempre hay que tener esperanza. La COVID cuando lo pasa hay que tener esperanza y aquí esperanza nos sobra. ¿O que sí? ¡Sí! sí.